Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Al salir del cole en la que vamos a hablar de la relación entre las migraciones y las problemáticas ambientales. Como siempre, nuestra estructura básicamente tiene dos grandes partes. Una primera en la que hacemos pues, con un marco teórico, un posicionamiento de cuál es la problemática y una segunda en la que reflexionamos a partir de la práctica. Es decir, traemos prácticas de cosas que se están haciendo ya en centros escolares que tienen que ver con los temas que estamos trabajando hoy. Os presento lo que va a ser la mesa que tenemos, en primer lugar hablará Sirlinda Vigara, de Ecologistas en Acción, a continuación estará Dauda Tiam, que es una persona que ha colaborado varias veces con, con Fuen, entre otras en la publicación en Bolo Moidole, ya me dirás si lo he pronunciado bien... <risa> Después van a hablar Jimena Navarro y Aitsea Toulet, que espero también haber dicho bien el apellido, junto a Carlos Díez, para contar la experiencia que están teniendo aquí en Lourdes. Y finalmente cerrará Isabel Vázquez, de la OFIL Puerta Bonita, y que nos contará también pues cuáles son sus distintas prácticas pedagógicas que tienen que ver con estos temas. Sin más, yo lo dejo y empezamos el acto. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, antes de nada, eh, comentaros más o menos por qué es interesante que yo me encargue el marco teórico de este, de este aspecto, porque no existe un marco teórico, o sea, oficialmente no existe un marco teórico para hablar de refugiados ambientales o refugiados climáticos. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar poner una teoría en base a otras personas que están estudiando el fenómeno pero que aún no es oficial vale entonces también quería quería comenzar preguntando si habéis leído eh, una noticia que salió hace dos días eh, que hablaba de la problemática del agua en ciudad del cabo os suena esto que, que ha pasado por aquí dicen que sí os cuento así muy muy resumido lo que ha pasado en ciudad del cabo en sudáfrica es que a partir de junio se va a cortar el, el agua el agua potable Nadie en la ciudad del Cabo va a tener acceso, al menos durante un tiempo bastante largo, a que puedan abrir el grifo de sus casas y que salga, que salga agua. Sí. Leyendo esto estos días, yo me cuestionaba eh, cómo llamaremos a las personas que vengan de ciudad del cabo o que se muevan de ciudad del cabo dentro de unos meses o dentro de unos años y si a esos migrantes o a esos refugiados los llamaremos refugiados económicos los llamaremos refugiados políticos lo llamaremos migrantes no como que pensaba en eso porque a lo largo de la presentación, que durará como, como mucho 20 minutos, eh, hablaremos de ejemplos de estos eh, casos en los que eh, los recursos, el medio ambiente en general, de repente incide en los movimientos migratorios. Pero el, el problema o lo que nos encontramos es que este origen ambiental no suele ser eh, la el, el tema el, el, la idea fuerza de la noticia nos encontramos que hay movimientos migratorios y nos encontramos que hay un montón de refugiados pero siempre es muy difícil ver que al lado de esta definición que también es muy cuestionable está al lado el clima o, o el medio ambiente entonces aquí vamos a tener un ratito pues para cuestionarnos de dónde de dónde vienen estos flujos flujos migratorios eh, como os comentaba al principio no existe un marco teórico oficial oficial eh, para que os hagáis una idea el término refugio ambiental fue introducido o sea dicho explicitado por primera vez en 1965 en este programa de las naciones unidas que, que os eh, que os pongo aquí no por esamel Hinawi, que es un profesor egipcio que actualmente sigue sigue trabajando en el tema él, él lo definía de esta manera que a mi parecer eh, es como demasiado grande, no es una manera como una especie de saco roto y que luego luego iremos viendo luego iremos como deshaciendo el hilo para ver eh, los puntos importantes de cómo definiríamos un refugiado ambiental o un refugiado un refugiado climático él decía él lo definía así aquellos individuos que se han visto forzados a dejar su hábitat tradicional de forma temporal o permanente debido a un marcado trastorno ambiental ya sea a causa de peligros naturales provocado por la actividad humana accidentes industriales que hayan provocado desplazamiento por grandes proyectos económicos bla bla bla, bla. vemos como que de repente en esta definición caben como un, un montón de cosas no miramos esta definición y, y y veríamos como que la mayoría de las personas que tenemos aquí ahora mismo o cuando pensamos en un, una refugiada o un migrante casi que en esta definición cabría absolutamente todos no como que de repente hay un montón de palabras un montón de conceptos incluso que nos es difícil es no nos es difícil entender no qué tiene que ver un, una empresa con el medio ambiente podría ser una pregunta que haría alguien no a, a priori qué tiene que ver con que una empresa en una en un país o en una ciudad condicione que haya personas que emigren, no pues vamos a verlo eh, susana borras Pertinant es, es una abogada catalana que ha estado haciendo como un proceso muy interesante sobre el concepto y la categorización de refugiados ambientales y que bueno para mí me resulta muy útil como para entender el, el proceso y el camino que haría un refugiado ambiental y también para nosotras la manera de entender qué tipos de refugiados ambientales hay o sí el tipo vamos a llamarlo categorización no eh, susana borrás dice que la primera categoría para llamar a una persona que migra por temas ligados al medio ambiente o al cambio climático serían las personas desplazadas por presiones ambientales no terremoto un ciclón un tsunami este primer punto de la que habla susana es quizás el, mundo, el punto más fácil de, de entender porque este tipo de fenómenos que parece que no están vinculados directamente a, a causas eh, humanas son los más famosos ¿no? cuando hay un terremoto cuando hay un tsunami y cuando vemos que inmigraciones parece ser que vemos claramente el origen no en este caso pues un terremoto por ejemplo si nos imaginamos un terremoto y vemos también la migración eh, que lo produce causa-efecto entonces en esta primera categoría sería como algo bastante fácil de ver pues porque los mismos medios de comunicación vincula la causa y el efecto ¿no? esta sería fácil esta segunda categoría que propone Susana Borrás dice que son personas que han sido desplazadas de forma permanente debido a cambios permanentes en su hábitat, tales como presas o lagos. Esto ya es más difícil de, de entender. Eh, aquí se me viene para la cabeza, eh, a la cabeza perdón, un caso como, por ejemplo, eh, de comunidades de, de Guatemala. ¿no? Yo estuve hace un par de años en, en Guatemala y había habido movimientos migratorios bastante fuertes de comunidades que se habían han quedado completamente despobladas por la creación de una presa esa presa condiciona que el propio agua que llega al río el río es vital para la comunidad y la gente se tiene se tiene que mover eh, esta segunda categoría no, no existe hacia afuera no existe me refiero no se dice cuando viene una persona aquí de guatemala o de ecuador o de centroamérica o de cualquier país que nos podamos imaginar que se mueve no que migra eh, nos, nos cuesta ¿no? eh, tener en la cabeza que a esas personas que les llamamos por ejemplo migrantes económicos puede que en el origen de esta eh, razón para migrar sea algo de esto. Vale, entonces más complicado aún y esta tercera categoría que dice susana es ya pues la más la más complicada de poner cuando digo complicada me refiero a que es complicada que, que no nos llega que para llegar a, a este apartado tenemos que hacer un ejercicio de investigación o que incluso desde los medios de comunicación no les no no no, no, no explican estas razones esta tercera categoría diría que son personas que se han desplazado permanentemente en busca de una mejor calidad de vida porque su hábitat original es incapaz de proveerles sus necesidades mínimas debido a la degradación progresiva de recursos naturales básicos para mí esta tercera definición, esta tercera categoría sería la que os contaba al principio me imaginaba que dentro de dos años cuando nos vengan migrantes sudafricanos de Ciudad del Cabo pensaba en esto, ¿no? en este caso el no tener agua potable un servicio de agua potable, que es una necesidad mínima, va a traer consigo movimientos. Entonces yo fantaseo y pienso, y esto dentro de dos años, ¿cómo nos lo dirán los medios de comunicación? ¿Dirán que de repente hay más migraciones eh, de personas sudafricanas? ¿Dirán por qué? ¿Lo vincularán con, con la sequía, que a su vez está vinculada con el cambio climático? No lo sé. Lo, yo os lo digo desde ya para cuando dentro de un par de años nos ocurra, ya ten, tengamos todas el chip en la cabeza de ah, esta gente que ha migrado no ha migrado solo por economía, ¿no? Aunque puede que digan que son migrantes económicos porque el impacto que tiene la sequía en la economía, en este caso de Ciudad del Cabo y de todas las economías, de la economía de Sudáfrica, eh, es muy grande. No solo es que de repente no hay agua potable, es ¿qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa? con los cultivos, ¿no? Esa gente que está cultivando y que ahora va a tener eh, unas limitaciones grandísimas en la, en el, para regar los cultivos, ¿a dónde va a ir? ¿No? Como, como os comentaba Susana, eh, Susana la teórica que estaba como que, que yo la tomo como referencia para este marco teórico que nos pedían eh, también divide como las causas en dos subdivisiones muy muy sencillitas la primera causa sería la causa natural pues los terremotos los huracanes los tsunamis estas causas las vemos que las veamos no significa que también podamos ir más allá porque cuando hablamos por ejemplo del huracán katrina nos llega la información del huracán Katrina, pero no nos llega que un aumento de huracanes y un, y un aumento de, de circunstancias climatológicas extremas viene a su vez ligado por el cambio climático. A mí me encantaría escuchar en la televisión o en cualquier análisis sobre estas catástrofes siempre, ¿no? La, la pullita al lado de y esto va en aumento por el cambio climático, pero. No, no lo tenemos es que incluso las causas naturales que parece que no eh, no están vinculadas a fenómenos a, no están vinculadas perdón a los humanos si le damos una vuelta de tuerca y si tiramos un poco más de la, de la cadena vemos también que pasaríamos a la siguiente causa no cuando un fenómeno de este de este calibre viene directamente derivado de las actividades humanas porque no podemos olvidar que el cambio climático deriva de los impactos de los impactos antropogénicos de las causas antropogénicas es decir qué hemos hecho no? O qué estamos haciendo bueno nosotros empresas ¿no? eh, sobre eh, sobre el medio ambiente bueno, eh, he puesto estas viñetas del de roto porque me cae muy bien y creo que explica muy bien cosas que yo no soy capaz de, de, de explicar. Aquí en el roto dice, huimos de nuestras guerras que en su origen fueron vuestras, ¿no? Porque tenemos también aquí otro, otro. Eh, otro tema que es que las guerras que tenemos ahora y las guerras de antes si las miramos con estas gafas verdes no que son las las gafas del de medio ambiente de repente vemos que esas guerras no son solo políticas o no son solo por religión o no son solo por economía sino que también están vinculadas a recursos naturales no sí nos estamos enterando sí bueno estas mismas causas que son de carácter antropogénico, pueden ser o graduales, progresivos, pueden ocurrir más, de una manera más inmediata o prolongada en, en, eh, con el paso del tiempo. Tenemos por ejemplo la desertización, es un caso clarísimo de una causa que tiene en origen ¿no? las actividades humanas, pero que no lo vemos directamente, la deforestación. La sequía, la degradación del suelo, la contaminación, el cambio climático, la pérdida de diversidad, modelos de producción, consumo. ¿no? Aquí os pongo un par de ejemplos de estas causas antropogénicas, es decir, ocasionadas por las actividades del hombre, de dos casos concretos, pero seguro que si os pregunto nos puede salir muchas más causas este por ejemplo es el caso de Senegal pues pescadores senegaleses que tienen que emigrar porque hay tanta sobreexplotación de la pesca en sus cosas en sus costas a cargo o sea de empresas transnacionales que tienen que emigrar y acaban por ejemplo en, en España otro caso pues son los desplazados en, en Uzbekistán por la mala gestión del cultivo de algodón y um, se me ocurren muchos más por ejemplo yo la la semana pasada estuve trabajando los campamentos saharauis en Tinduf y lo que estaba pasando allí, eh, lo que está pasando allí desde hace tres años es súper interesante porque de repente un conflicto político se le atraviesa de repente de repente quiero decir porque de repente lo vemos no porque antes no existiera que es el cambio climático lo que ha pasado en los campamentos de refugiados saharauis es que desde del 2016 se producen lluvias torrenciales en el desierto en el desierto llueve lo que pasa es que no llueve ni con tanta asiduidad ni con tanta cantidad de agua estos eh, estas lluvias torrenciales que están ocurriendo en el desierto desde el 2016 está originando una cantidad de movimientos dentro de los de refugiados hacia hacia las ciudades argelinas que, que no estaban planeadas absolutamente o sea, no no estaban dentro de este no estaban pensadas ¿no? dentro de este conflicto como es el del conflicto del sáhara que eso bueno podríamos hablar otro día solo de esto pero sí que de repente algo que no podemos controlar como es el cambio climático genera estas migraciones y estos movimientos dentro de un espacio que ya de por sí es bastante hostil y que genera migraciones dentro y fuera porque cuando pensamos en migraciones ambientales o en refugiadas eh, no tenemos que pensar que las migraciones también tienen que ser como de lugares más lejanos a lugares más o sea en grandes distancias no tenemos migraciones dentro dentro de españa eh, esta mañana también me contaba una compañera de un grupo de consumo que su grupo de consumo que depende directamente de un pantano del tajo se está planteando cerrar irse a otro sitio porque el pantano del que dependen está al 2% esto está pasando aquí no hay que irse a uzbekistán ¿no? aunque haya puesto unos unos ejemplos tan lejanos eh, esto es muy difícil de explicar y es muy difícil de entender y es muy difícil de sintetizar porque esta degradación ambiental no es, no es una causa Aislada, es decir, en esta cadena de responsabilidades y en esta cadena de acciones, eh, de repente nos encontramos con un movimiento, ¿no? Pero antes del movimiento ha habido un montón de sucesos que han ido condicionando este movimiento. Por eso Susana, para intentar eh, como limitar, delimitar el concepto de refugiado ambiental, propone eh, dos elementos clave para reconocer este tipo de refugiados de otros refugiados por ejemplo se me ocurre que un caso de refugiado de migrante que no tiene nada que ver con el medio ambiente es por ejemplo los migrantes que se tienen que ir de sus países por temas de persecución por eh, homofobia por género no entonces es como dividimos estos casos de migrantes o de refugiados de otros pues ella dice que por ejemplo dos elementos clave sería que el desplazamiento de este refugiado de este migrante sería forzado y que el con y que continuar en, en su país supondría una grave amenaza para, para su supervivencia no uy bueno no pasa nada os lo cuento bueno por eso para para nosotras es tan necesario introducir el término refugiado ambiental o refugiado climático o migrante ambiental migrante climático no no solo a nivel teórico, sino que se hable de esto. De hecho, nosotros desde Ecologistas en Acción llevamos un par de años dando estas charlas y hablando de esto y sí que hemos visto cómo, cómo de repente se está metiendo ¿no? el término, el concepto en, en, en diferentes espacios. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Y para acabar quería contaros de una manera muy, muy sencillita, es el caso de los refugiados sirios que, es, que son como los refugiados que más recientemente nos han llegado o al menos nos suenan, la crisis de refugiados, y como el caso de Siria también puede verse como un caso de migrantes por motivos ambientales o migrantes climáticos. En el caso de Siria... La sequía eh, es, es un, un aspecto fundamental para entender por qué años después de la sequía, que se produce entre el 2006 y el 2011, hay una serie de migraciones desde fuera de las ciudades a las ciudades, ¿no? gente que de repente por la sequía eh, tiene muchísimas pérdidas en el ganado, en sus eh, tierras de cultivo, esta gente tiene que migrar de zonas rurales a la ciudad, esto produce una cantidad de tensiones dentro de las ciudades muy, muy grandes. Bueno, aquí pongo algunos datos. El 70% del campesinado pierde sus, coche, sus cosechas, el 85% del ganado fallece. Hay este desplazamiento que os contaba. Esto pasa cinco años antes de las revueltas, de la guerra. no Esta es, por ejemplo, una noticia de Europa Press del 10 de septiembre que dice que la sequía deja en Siria a un a millones de personas en la pobreza extrema seis meses después eh, comienzan las revueltas esto no quiere decir que la sequía o la situación que estaban viendo fuera causa y consecuencia de o sea, causa y luego las revueltas consecuencia de lo que pasó en siria hay muchos factores más el tema lo que nos lleva a hablar de esto aquí y ahora es que en el caso de la sequía o en el caso del medio ambiente no está en ningún momento en la retórica de, eh, de este conflicto y, y podría estarlo perfectamente. Pues ya está. Muchas gracias. Me estaba haciendo Luis así con la hora. Me han sobrado tres minutos. O sea, me han sobrado tres minutos. Vale. Pues en estos tres minutos, eh, si os ocurre algún caso de algún migrante que conozcáis que ahora teniendo en cuenta esto, podáis pensar que quizás lo que le trajo aquí no fue solo la economía o X persecuciones, sino que pudiera tener también un prisma eh, ambiental. No es un examen, ¿eh? <risa> bueno, luego os pregunto de nuevo. No, no, es que sí, sí, sí, por eso, no sé sí porque están grabando. Ah, te... No, era solamente respondiendo a la pregunta, en la medida que las causas de una guerra eh, puedan tener que ver con la disputa por los recursos ¿no? ambientales, en ese sentido cualquier migrante o refugiado de una guerra que tenga en su origen esas causas sí podría considerarse un, un caso de refugiado migrante ambiental. Si la causa de la guerra tiene que ver con la disputa de los pozos de agua o... No sé si va por ahí lo que estás planteando. El tema es que nos falta el, el marco teórico, ¿no? A mi parecer sí, claro que sí. Lo que pasa es que eh, creo que de cara hacia afuera visibilizar esto también es una manera muy potente de decir, claro, si de repente nos ponemos las gafas verdes para todo y vemos que la mayoría de los conflictos tienen esas causas ligadas a los recursos naturales, de repente es hacernos consciente de que vivimos en un espacio en el que los recursos naturales son súper limitados y que estamos ya por encima de nuestras posibilidades y que hay que hacer algo ya. Entonces, no creo que sea casual tampoco que no se incida tanto en este tema, porque incidir en este tema y poner esa coletilla es también darnos de, con, de bruces con, con la realidad. No sé si te respondí, vamos, en mi caso sí, eh, yo personalmente diría que sí, claro, que esto sería un, un refugiado migrante climático ambiental. Se dice climático ambiental, hay ahí como una como diferentes corrientes, ambiental sería todo relacionado con el medio ambiente y climático sería relacionado con el cambio climático. En este caso, de los, el caso que proponías tú de pues los pozos de petróleo, para mí sería más ambiental porque no está ligado directamente con el cambio climático, pero sí que luego el uso del petróleo está ligado con cambio climático. Pues no sé quién le toca ahora. Bueno, muchas gracias. En tema de migración ambiental o refugiado ambiental, a veces es un poco difícil explicar, porque... Es muy difícil expresar o dar explicaciones desde bien dónde viene el origen de la migración. Y la mayoría de los últimos años, desde el año 2007-2006, los que vienen de, de, de las pateras, la mayoría fue afectado por, por en, en ambiental, no económico. Bueno, luego ambiental afectado económico. Y un ejemplo muy breve: yo, por ejemplo, vengo de una familia que. Mi, mis hermanos, mis tíos, tenían una, un taller de, de carpintería en Senegal, en Dakar, la capital, en plan, trabajando manualmente. Yo, en colegio, he pasado poco tiempo y me gustaba mucho el oficio y me enfoqué en, la, en el oficio de composer carpintero. Entonces, desde que llegaron las empresas multinacionales, entonces claro, como aquí igual la IKEA, Leroy Menglen y tal cuando lavan en Senegal ya quitaron ese oficio allí porque vienen con maquinarias grandes con, trabajando con más, con más industriales con lo cual no es algo no se puede competir con esas grandes empresas al final pues la empresa que teníamos que era un taller familiar Aurino, yo en ese es, por eso yo fui mi, mi iniciativa y la idea para intentar salirme de ahí para buscarme la vida hacia los países europeos entonces ese es, es un ejemplo que tiene que ver con el ambiental también y qué tiene que ver el cambio climático que un cambio climático que una contaminación que, que sucede a tal país y afecta a otros países que donde realmente no se construyen ni los coches, ni los materiales electrónicos, ni nada de esto. Todo lo que, lo que, lo que genera, en general, lo que es la, la contaminación. ¿No? Y yo estuve en Senegal hace dos semanas y me fui de viaje a un pueblo que se llama Tuba. Es en la región de Jubel, como unos casi 200 kilómetros de Dakar. A la vuelta, entrando en Dakar, en Yamnayo, en, en la entrada, han construido allí una empresa que hace cementos, una empresa francesa que hace cementos, es decir, con todos esos alrededores, y los, bueno, había manifestaciones y tal, porque vinieron, compraron como hectáreas de, de, de terrenos a la entrada de Dakar, un pueblo cercano, se llama Yamnayo. Pero claro, ahí había gente que vivía allí, sus orígenes, sus abuelos, sus abuelos eran de allí. Cuando vino la empresa lo compró y esa gente tiene que desplazarse sí o sí. Entonces fui eh, manifestaciones, acciones, al final la empresa fue construida en, en esa zona. ¿Y qué pasa? No solamente que es una empresa capitalista, multinacional, sino también genera mucha contaminación. Porque una empresa que donde se generan, donde se fabrican cementos y realmente no está cubierto, entonces todos esos alrededores están como llenos de polis, no sé cómo llamarlo, de polvos, de cosas. Con lo cual, eso tiene que ver también con la afectación de, de migración de, de, eh, ambiental. Porque esas gente que viven allí, tenían sus cultivos, sus campos, no sé qué, cuando se le quitan, se lo tienen que buscar. Quizás, no pueden, quizás salen del país o no salen, como, como acaba de decir la compañera. La inmigración no solamente, que, hay inmigración local, es decir, que vienen de, de un tal pueblo para irse a la ciudad para buscarse la vida. ¿no? Y otra cosa que hace casi como un, un año, dos años, en Senegal están construyendo, es una empresa francesa que está construyendo una, una autovías de eh, peaje, que en Senegal nunca ha habido esto. Para empezar, eso viene desde Dakar hacia Tuba. Tuba es decir, es una ciudad sagrada, es una ciudad religiosa, como decir? ¿Dónde están los santos en nuestro idioma? Entonces, claro, esta, autoruta, esta ruta se va de Dakar a Tuba. Es una, autoruta, es una autopista a peaje. Entonces, esta, autoruta, esta autopista a peaje fue invertida por unas empresas francesas. La idea, yo no sé ni dónde viene pero eh, claro, ya está construido, bueno, falta poco, pero está abierto hasta 10 la, después de acá el otro departamento próximo, como unos 100 kilómetros por el momento. Y ha pasado, donde se pasa eso, esta autopista? Tienen que quitarse lo que hay allí, que sean casas, que sean campos, que sean lo que sean, tienen que quitarse, esa gente le van a indemnizar con algo de dinero para que se vayan a comprar casa donde sea. Y por ejemplo, a mí mi abuelo tenía un huerto en nuestro pueblo que yo no he nacido allí tampoco. Mi padre se fue a emigrar a Dakar, pero claro, ese sigue siendo nuestro terreno. por era anciano, entonces eh, hace poco el, el Estado nos, nos propone, nos van a pagar tal, tal dinero, porque otro, otro este autovía tiene que pasar, la autopista tiene que pasar en el campo. Con lo cual se quita sí o sí, no es algo negociable, porque te proponen algo y tú tienes que aceptar sí o sí. Entonces todo eso tiene que ver al final, acabando con el largo del tiempo, la migración ambiental. ¿no? Y los que llegaron en las pasagas, todo el mundo sabemos que en España, antes del año 2005, no había el fenómeno migratorio en los cayucos, ¿no? En el año 2006, 2007 empezaron por las noticias y tal, y la mayoría eran pescadores. En serio, yo, yo personalmente yo fui carpintero porque trabajaba en el taller de mi, de mi familia, pero la mayoría que vinieron, partir del año 2005, 2006, hasta 2009, 2010, la mayoría que vinieron en, en los cayucos eran pescadores. Yo, así yo, yo vine en Patera el barco que yo vine también la mayoría eran pescadores y qué pasa, es que en Senegal el pescado era como un negocio bastante rentable y se ganaba mucho dinero por, por, en esa actividad en todos los, los, los barrios o las zonas que donde tienen costa se podían pescar tanto el norte como el sur porque es un país realmente de costa hay bastante, entonces claro cuando la gente en un principio, tú podías meterte con su barco, a, yo sé, en cinco kilómetros y en mediodía día puedes regresar a su, a su casa y trae pescado para comer y el resto lo puedes vender al mercado. Era como un, un trabajo digno y fácil y justo. ¿no? Y cuando empezaron las empresas grandes, le, le empezaron a descubrir el capitalismo, el multinacional... Siempre quieren ganar, busca oportunidades, oportunidades donde sea y como sea. Cuando firmaron un contrato con nuestros gobiernos, nuestros estados, entonces le permitieron entrar a pescar en, en, en el territorio senegalés, en ¿no? Gambia, Guinea Bissau, en el sur de Senegal y tal, con los países vecinos. ¿Y qué pasa? Entre ellos no se pueden competir, con lo cual, si ustedes tienen unos barcos, magias, gigantes, grandes, con unas redes de, vamos, que lo que ellos pueden conseguir en un año, ustedes lo van a conseguir en un mes o unos días. Entonces, claro, ellos lo que lo van a venir, entran en nuestros países y empiezan a producir a pescar, lo máximo posible se aprovechan el contrato como sea pero vamos, van a explotar como sea pero tienen que pescar, tienen que ganar día, noche, no, no hay que pagar, tienen que ganar y qué pasa con la gente que vive en las costas, que realmente viven allí porque son, son, son, son, son, son, son tierras tierra de sus bisabuelos, han nacido allí sus padres han nacido allí, viven allí no necesitan vivir en las ciudades o en las, en, en, en, en las capitales realmente no necesitan porque tienen toda su vida alrededor allí tienen el campo para cultivar, tienen el mar para, para pescar. Económicamente estaba bien para, para esa gente. Y cuando los multinacionales llegaron a empezar a estudiar el territorio, el mar, donde hay, donde no hay y tal, y empezaron a trabajar. En poco tiempo ya empezó a afectar a, a la población, porque ya dije que una persona que tiene un barco que no tiene ni siquiera máquina es un barco manual. Puedes entrar en 5 kilómetros de mediodía, volver a tu casa con tus pescados suficientes, puedes comer, puedes vender el mercado, puedes ganar algo de dinero para vivir lo suficiente que necesitas. Cuando llegaron los multinacionales, empezaron a pescar con sus materiales que tienen, que son magias realmente, y esta gente que llevaban un día en el mar o medio día, entonces claro, cada vez les necesitan meterse más al fondo, porque cerca de... Es decir, lo más cerca del mar ya no hay pescar, no hay peces para, para pescar, no hay pescados para pescar, ¿no? Porque por los productos químicos que utilizan encima, porque explotan, aparte de que sean materiales, realmente para mí yo le llamo magi, magias, ¿no? Usan productos químicos en nuestros territorios. Eso les permite matar a todos los pescados en un momento, en poco tiempo, y para ...pillarles todos a la vez... ...y encima no le venden allí porque no les renta... ...porque no, con nuestra moneda no, le, no, le, no les rentaría... ...o no les viene bien venderlo allí... ...sino tienen que exportarlo hacia Europa... ...hacia España, Italia, donde sea... ...para venderlo en euro ...con lo cual eso también tiene que ver con la inmigración ambiental... ...como acaba de decir la compañera... ...y mucha de esa gente... Tenían su oficio, lo que saben es nadar, meterse en el mar, pescar y tal. Y vienen aquí y ya están perdidos. A veces les dicen, son gente de tercero mundista, porque no tienen estudio, no son capaces de vivir en Europa, etcétera, etcétera. Porque la gente realmente no analizan, no reflexionan, no bien Es que tampoco, tampoco se puede ver lo que no se ve en la televisión. Hay que pensar mucho para ver lo que no, se, lo, lo que no aparece en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen aquí ya están perdidos porque pueden llevar muchos años aquí sin trabajo, no van a tener un, un oficio que pueden buscarse la vida como sea. Entonces, yo digo, incluso los que tenían, en, si vas en el sur de Senegal, ¿no? por ejemplo, en Casamá, Sigenzor, en la frontera de Gambia-Bissau, Guinea, ahí es una zona, yo creo que una de las zonas más verdes, más naturaleza tiene en Senegal. Pero cuando, en cuanto al cambio de climáticos ¿Vale? Es que afecta, afecta a la tierra. No solamente el cambio de climática, sino también los productos químicos que está totalmente lleno en nuestros mares. Esto, el mar y la tierra están totalmente comunicados. ¿No? Entonces, si yo utilizo productos químicos en ese mar, puede afectar a la tierra que está más cerca. Al final, la tierra está seca. Esa seca, cuando tú podías cultivar, que en poco tiempo puedes coger tus frutas, hoy en día ya eh, la tierra no produce como antes. Con lo cual, esa gente lo que van a hacer es mandar a sus hijos hacia Dakar a buscarse la vida en la capital. Y llegan a Dakar, pues, buscarse la vida como sea. Entonces, yo digo, cuando, cuando los multinacionales, que sean americanos, que sean de China, que sean de Estados Unidos, que sean de Italia, donde sea, que llegan allí y quitan el trabajo que esa gente tiene y que tienen que hacer, tienen que buscarse. ¿Y cómo? Vamos a intentar ir a Europa, como sea. Además, al ir, no pueden venir con la manera digna que ellos pueden, pueden ir a nuestros países. Se, se, se, se, se vayan como sea. Yo no lo puedo llamar refugiados, a lo mejor es un excepto diferente, pero los refugiados igual se vayan como sea. La gente que coge los cayucos también se salen allí como sea y sabiendo, están jugándose la vida, pueden llegar, pueden ganar y perder. Pueden quedarse en la mitad del camino como la mayoría o pueden llegarse. Porque la, la gente tiene que comer, tiene que vivir como sea. Con lo cual, en cuanto al, al, al cambio de climático, y los multinacionales que tienen empresas en Senegal están pescando allí, compitiendo con esta gente, es, eh, nuestros pescadores, ya al final acabando ganando. Entonces, eso es la causa que afecta a la inmigración. Porque claro, poquísima gente, lo triste es poca gente lo ve y poca gente lo saben. Solamente van a decir, ¿por qué vienes aquí mucho? ¿Por qué no quieres en nuestros países? Porque si los jóvenes vienen aquí, ¿cierto? ¿Quién tiene que levantar nuestros países? Tiene que ser nosotros mismos. Pero ¿cómo? Si, si los europeos, los, los países, bueno, los países primero del mundo no nos dejan con lo que tenemos, nos lo quitan y luego ellos se vienen y también se les critican, se les echan la culpa porque. Es decir, como si nosotros no hubiésemos asumido nuestra responsabilidad para luchar, para trabajar y levantar nuestros países. Con lo cual, el, el efecto ambiental, el cambio de climático, la contaminación, todo esto afecta, la, afecta la es, es, todo esto causa la migración ambiental. Y yo me pregunto, ¿qué hace una tienda de sarra en Senegal? una tienda de Sara en Senegal. Hay una tienda de es que yo pregunto, encima es que, claro, porque les renta, yo, todo eso yo creo que tiene que relacionarlo, con, a lo mejor no es una forma directa, quizás se ve con, el, con la migración ambiental o no, pero también está todo muy relacionado, porque es una forma de explotar a la gente aquí, ok. Aquí, por ejemplo, un empleado cobra un salario mínimo de 640, alrededor, ¿no? Lo mínimo, digo, ¿no? O entre 1.000 euros y 800 alrededor. Y si vas a Senegal, por 10 personas puedes pagarle 1.000 euros trabajando. Luego, cuando le exportas aquí, puedes ganar dinero. Si estas la su fábrica, pagan mucho menos impuestos y le cuesta mucho menos. Y todo lo que fabrican está vendido por aquí. Todo eso está relacionado con la por la migración ambiental, entonces es triste, pero también yo me quería hacer una pregunta, por ejemplo, en debates como este o como un, un, un acto como este, que la gente que están aquí más o menos son gente profesores o familiares que más o menos, al menos, piensan y reflexionan o gente de ecologista en acción, etcétera, que más o menos están pensando ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la, de la migración? ¿O ¿Qué hay detrás de, la, de las personas refugiadas? Entonces me gustaría que eso que sea un poco más, um, más difundido, ¿no? Porque otras personas podrían asistir o los videos que están grabando, que sean, que sean difundidos o compartidos, presentados en otros lugares, para sensibilizar a la gente, para que sean más visibles qué hay detrás de la migración y qué hay detrás de las personas refugiadas. Porque me parece muy interesante y tristemente en la televisión no se habla de esto, no se ve ni las publicidades, de ningún lado, en ocasiones como esta. Y ese, lo siento, pero hay muy poquísima igual. Así que muchas gracias por la invitación y si tienes alguna pregunta, estamos aquí. Sí, bien. Eh, mientras Yolanda, que forma parte también del, del grupo del Colegio Lourdes de Refugiadas, en la que estamos un grupo de alumnas y algún alumno y profesores, algunos compañeros que estamos aquí… Eh, mientras vamos buscando la presentación, yo a su vez voy a presentaros a Jimena y a Isea, que en representación del colectivo de alumnas están hoy aquí con, con nosotras y con nosotros. Bien, eh, Lo van a contar todo ellas, porque son las que lo pueden contar muy bien. Han preparado fenomenalmente esta presentación con, con la seriedad que las caracteriza seriedad en el buen sentido de la palabra y poco más es lo que tengo que decir así es que le doy la palabra a jimena que va a ser quien empiece como veréis llevan ya la camiseta que nos identifica como grupo y bueno yo si acaso comentaré alguna cosa al, al finalizar así que jimena cuando quieras bueno pues hola buenas tardes yo soy jimena y pues os voy a hacer os voy a contar cómo empezó todo el proyecto todo empezó un día en clase cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en Siria, la guerra, los motivos de las guerras y las consecuencias que estaban teniendo. Y al impactarnos tanto, pues decidimos invitar al colegio a Leila Yafiraz, que es un ex alumno del, del colegio y forma parte de la APS, que es la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio. Y pues nos contaron un poco cómo veían ellos la guerra, lo que estaba pasando en realidad y no solo lo que nos contaban pues en la tele, los periódicos, etcétera. Y bueno, a raíz de eso vino Ricardo Altable que es periodista y que es el padre de una compañera nuestra que pues eh, nos contó que se fue un mes a Lesbos y que estuvo trabajando allí y que rodaron un documental de pues cómo era el día a día allí de todos los refugiados que llegaban, cómo estaban en los campamentos, etcétera y pues nos puso el documental. Y ese mismo día pues fuimos a la exposición de Alfredo Igualador, que es un pintor social, que es padre de una compañera nuestra, y pues nos invitó a su exposición y nos enseñó pues, cómo a través de sus cuadros él pues, pintaba lo que estaba pasando en Siria. Y nos contó pues, la técnica con la que él la pintaba, que es pues, eh, buscaba una foto en la tablet la miraba durante dos minutos y luego en dos minutos tenía que representar en un papel con lo que se había quedado de la foto. Y luego pues ya si él quería pues lo coloreaba o, o no. Y bueno, pues a raíz de eso... Eh, nos planteamos que cómo podíamos ayudarles porque pues nos impactó tanto la, el número de refugiados que hay y los pocos que admitimos en nuestros países con las fronteras y pues nos planteamos qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió pues pedirle un cuadro a Alfredo y pues hacer un sorteo. Y este es el cuadro que nos donó, que pues como veis es el de nuestras camisetas y pues ahora se ha convertido como en pues nuestro logo de equipo y pues este lo vimos en... En la, igual, igual, lo vimos en la exposición y pues nos gustó un montón y pues nos lo donó hicimos un sorteo en el cual vendimos pues mil papeletas y pues ahí estamos a arriba a la izquierda pues es la primera foto que pues es las primeras reuniones cuando nos reuníamos en el polideportivo en los recreos que bueno pues ahora ya nos reunimos en el instituto pero al principio eran todas las reuniones así, en los recreos, y pues la segunda foto es una caja de, donde guardamos el dinero que recaudamos con las papeletas, y pues la tercera foto son, somos nosotros, después de la graduación de los, nuestros compañeros de cuarto, en los que vendimos papeletas, y los padres y los profes pues nos dieron una sorpresa al regalarnos la camiseta. Eh, fuimos a las, participamos en las jornadas de Construyamos Otra Europa, en la que pues, contamos nuestro proyecto eh, a otros colegios y a toda la gente que había allí y luego, pues como veis en la foto, eh, hay, gente, hay compañeras nuestras eh, vendiendo más papeletas. Eh, luego fuimos a, a la Feria de Economía Social en el, en el Matadero, eh, donde pues, contamos un poco lo que estábamos haciendo y nos dividimos en cuatro grupos sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde y pues allí fuimos el fin de semana a contar pues, nuestro proyecto y a recaudar más fondos para pues, lo que estábamos llevando a cabo durante todo el curso eh, recaudamos en total solo con el sorteo 2.250 euros que se los donamos a la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio y como recompensa, pues ellas nos invitaron un sábado... ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí. Nos... Nos invitaron a su almacén en el cual pues pudimos, eh, pasamos allí todo el sábado y pues cargamos los tres trailers que iban a enviar ese fin de semana a la isla, a los campamentos de Grecia y como veis pues ahí estamos toda la gente, que colaboramos ese fin de semana y pues los números que hay encima de los trailers son los, los camiones que llevaban enviados hasta hasta ese día y bueno pues ahora os voy a pasar a mi compañera y que os va a contar lo que hicimos en segundo y pues las ideas que tenemos para este año vale. bueno pues en segundo eh, quisimos trabajar con este proyecto porque vimos que lo que empezamos en primero dio resultado y decidimos seguir colaborando porque todavía hay mucho que hacer bueno al principio como tampoco sabíamos mucho quisimos empezar el año eh, con charlas de sensibilización que vinieron CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nos estuvieron hablando de los MENA, que son los menores no acompañados y también vinieron una familia de refugiados palestinos que eran conocidos de Carlos y nos estuvieron hablando eh, pues un poco la vida del refugiado desde la experiencia. Y bueno, pues como proyecto estrella ese año decidimos hacer una fiesta recaudatoria que hicimos eh, pues un viernes invitando a las familias del colegio, a gente externa, a quien quisiera venir. Hicimos para los niños pequeños unos talleres donde pues, se pintaban las caras, tenían para pintar caretas, también les hicimos trenzas, pulseras, hicimos bastantes actividades y luego también se, se siguieron vendiendo chapas y más cosas externas. Y bueno, pues en tercer a eso, que es este año en el que estamos, eh, quisimos también seguir participando en este proyecto. Y bueno, pues vamos a ver. Eh, El primer trimestre hicimos el cine de refugio, que al principio queríamos hacer como todos los viernes un cine donde dar películas de los refugiados o de guerras, de situaciones que están pasando ahora mismo que no deberían de pasar y luego hablar con las familias y con las personas que habían venido, pero al final eh, decidimos darle una vuelta, y mucho pensándolo hicimos eh, Cine Refugio, que fue un viernes de noviembre, el 24, y que decidimos eh, poner una película a los adultos y otra a los niños, y bueno, la película que se puso a los adultos fue nacido en Siria, que fue, nos la prestó la claqueta, luego se la devolvimos, y a los niños <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y a los niños les pusimos inside out y bueno, también les pusimos un corto que se llama La pequeña Carlota, que va de este tema, ¿no? Que es una niña que, que tiene que irse de su hogar y que va por distintos sitios sola perdida y va preguntando cómo me aceptáis pero le dicen que no pues por ser diferente y ella no lo entiende y fue, se lo pusimos a los niños para que entendieran un poco. Y bueno, pues luego estas son las entradas, hicimos las entradas que costaban dos euros, y luego también hicimos las entradas de la fila cero, que era para las personas que no podían venir, y bueno, pues fue muy buena idea, porque aunque el salón de actos se llenó, pues también muchísima gente donó en fila cero, porque yo por ejemplo si se lo cuenta a mi madre y mi madre se lo cuenta a sus compañeros de la oficina, pues mucha gente se entera y se puede recaudar más dinero. bueno Pues este es el cartel que hicimos, además no lo hicimos nosotros de Cine Refugio. Y bueno, pues estas son unas fotos de que hicimos al acabar las pelis, estas son en los talleres que hicimos con los niños pequeños también pues de actividades de oh. hacer trenzas pintar un montón de cosas y luego los adultos pues miren después de la película tuvieron un coloquio con algunas compañeras del grupo y también estuvo la representante de la PS y de proactive open arms que bueno es esta es su página oficial y fue a la, a la ONG a la que donamos el dinero y bueno pues ellos son una especie de, de socorristas de ayuda sanitario Sí, sanitario médico. Y bueno, pues ellos están como en las fronteras y ayudan a los refugiados que a lo mejor vienen en pateras y pues que muchos, como sabemos, se, se ahogan o no pueden llegar, entonces pues ellos le, les ayudan, como también se puede ver en esta foto, y si queréis más información, pues eh, podéis meteros en su página web y también... Tienen Facebook y Twitter que también van contando las iniciativas que llevan y pues a lo mejor en noticias externas, que es muy interesante siempre saber de este tema. Y bueno, ¿qué tenemos pensado para seguir trabajando? Eh, hace poco vino una monja que se llama Isabel, que era, <risa> era comprometida. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, pues vino... Ella había estado viviendo en el Congo y había estado ayudando allí y la verdad es que estuvo muy bien la charla porque nos lo contó también desde la experiencia que eso está muy bien y nos contó una, una frase que era muy bonita que dijo que cuando no tenían agua no tenían comidas que da igual si fueras blanco o negro, eh, todos lloraban igual por no tener comida o tenían que pensar eh, juntos cómo conseguir el agua y al final es algo muy significativo. Y bueno, pues nos estuvo hablando de, de lo que está haciendo porque luego ya vino a vivir a España y ahora sigue colaborando en proyectos, está haciendo unos que son que a lo mejor eh, algunos refugiados que vienen son un poco exclu excluidos socialmente, entonces pues eh, organiza una especie de charlas entre eh, refugiados y otras personas para, para que pues tengan relación con otras personas y también nos estuvo hablando de un acto que se hizo este domingo, que es el 25F, que bueno, lo va a explicar eh, Carlos. Bueno, sí, eh, termina mejor la, la presentación y luego comento esto, si te parece. sí. Bueno, dale otra vez. bueno pues el 25 eh, estuvieron allí más de 40 asociaciones en esta ayuda, ¿no? Y lo que hicieron fue pues, hacer el juego de la oca, que se ve aquí en esta foto, hicieron como. Sabéis, conocéis el juego de la Oca, ¿no? que es un, un recorrido, y lo que hicieron fue ambientarlo, transformarlo al a recorrido que hace un refugiado. A lo mejor que hayas en una casilla y te ponía, eh, lo siento, has sido reportado, o um, retrocede tres casillas, o vuelve al inicio incluso, y tenían casillas así. Y bueno, pues luego también hicieron unas entrevistas y estuvieron ayudando. Y bueno, luego Carlos lo va a comentar al final. Y bueno, eh, como se puede notar, si no lo digo yo, eh, la ayuda la APS, que es la ayuda al pueblo sirio, es mmm, la ONG con la que más hemos trabajado. Entonces seguimos en contacto y después de la fiesta de refugiados le, le digo, del Cine Refugio, le seguimos preguntando eh, cuáles iban a ser sus propios sus próximas acciones y nos dijeron que iban a hacer una recogida solidaria que bueno os voy a leer lo que es por si no lo leéis que bueno son mantas nuevas que pueden ser bueno, nuevas o usadas comida en lata leche en polvo y alimentación infantil material escolar material hospitalario juguetes compresas material sanitario y de higiene pañales de bebés y de adultos y bueno pues no se necesita ni ropa ni comida en lata y es lo que van a hacer, uy perdón, comida de cerdo, comida en lata, sí. Bueno, y lo que van a hacer es recoger todos estos productos y luego los van a llevar allí, ellos lo están haciendo en la calle marroquina, que bueno, también lo podéis tener en su web, pero si no os decimos la información, y nosotros lo que decidimos fue en el colegio aquí también hacer una recogida, porque al fin y al cabo en un colegio hay un montón de gente, todas las familias y todo pues si cada uno trajésemos una cosa, pues al final se pudiera ayudar un montón. Entonces lo que vamos a hacer, el colegio nos va a dejar una sala donde poder dejarlo y pues nuestro grupo de refugiados nos vamos a encargar de, de llevarlo allí y ayudarles, así que bueno, pues si no podéis ir allí, pues lo vais a traer también aquí. Así que ya os iremos informando dónde va a ser. Y bueno, pues queremos seguir trabajando en cursos sucesivos y por supuesto en este curso, si nos volvemos vamos a contar, pues ya os iremos contando cómo salió este proyecto y demás, así que bueno, pues eh, muchas gracias. Bueno. Ah, bueno las presentaciones de Jimena y Aisea, poco más puedo, puedo decir. Tengo, hay cinco minutos, ¿no? Bien. Eh, ellas lo han contado fenomenal. Eh, que quizás y sí subrayar algunos aspectos que, que por modestia a lo mejor no habéis contado ¿no? es importante señalar que todo el trabajo que hace este grupo de alumnas y algún alumno lo hacen en horario voluntario yo me he reído cuando ha dicho lo de la recompensa jimena porque efectivamente la recompensa que recibisteis por aquel trabajazo que hiciste en la eso fue ir un sábado por la mañana a cargar con vuestros padres y madres con los que fueron eh, durante una mañana en la que hacía bastante calor eh, los trailers que hemos visto allí. Esto es muy significativo, es decir, esta es la recompensa que, que habéis recibido. No habéis pedido nunca nada, no habéis pedido ni ningún tipo de gratificación académica, ni liberaros de tiempo de clase para hacer vuestras actividades, y me parece que es importante subrayarlo, ¿no? porque eh, quizás sea el elemento más diferencial de este proyecto respecto a otros. ¿no? Y esto lo hemos tenido claro desde el principio, tanto ellas como los profes que acompañamos en este proceso, y nos gustaría que siguiera siendo así. También es importante destacar el grado de autonomía que han ido alcanzando los, los profesores que estamos, profesora y algún profesor que estamos en este proyecto, estamos para acompañarlas a ellas, pero son ellas quienes toman las, las decisiones y y bueno yo creo que, que son dos rasgos muy muy diferenciadores de esta iniciativa respecto a respecto a otras lógicamente esta dinámica también genera bueno, pues un proceso natural de, de selección que hace que sigan en el proyecto aquellas personas que realmente sienten con mucha profundidad este compromiso eh, las imágenes que están aquí, que me pedí a Isabel que desarrollara un poco más, pues es lo mismo, esto fue el domingo por la mañana, el pasado domingo, eh, y creo que asististe, asistieron ocho, seis personas ¿no? del grupo, Yolanda, y del grupo de alumnas y cuatro profesores y aquí lo que hicimos fue sumarnos a una iniciativa eh, planteada desde otros colectivos pues ahí estábamos María, Yolanda eh, Vicente Antía y yo y, las, y seis de vosotras pero en ese momento fuimos un elemento más dentro de un proceso ¿no? quiero decir que también estamos eh, el grupo de refugiadas del Colegio Lourdes, como decimos muchas veces no es una secta, es decir, es un grupo que está abierto a colaborar en cualquier iniciativa para que se los, se nos quiera invitar y en este caso bueno pues cumplimos con la tarea que nos hemos comprometido a hacer que era hacer el juego de la oca y dinamizarlo y bueno pues en esta línea es en la que queremos seguir trabajando ¿no? tomar decisiones de acciones a desarrollar en el colegio y también poder participar en iniciativas más, más amplias que se puedan plantear en relación al tema de refugiados y en términos generales en relación con la, la solidaridad con personas migrantes ¿no? y por eso es por lo que hoy estamos aquí ¿no? en, esta, en este acto que se, ha, que se ha organizado desde la fundación pues para presentar esta, esta iniciativa y en fin, yo no sé Yolanda, si hay algo más que te parezca que, que hay que añadir y cualquier pregunta que nos queráis hacer pues al terminar la ronda pues responderemos. Gracias. Bueno, eh, hola, soy Isa. Vengo eh, aquí, invitada por Luis, muchas gracias Luis por poder estar aquí y escuchar todo esto, que me ha parecido todo fascinante. Eh, vengo aquí porque soy maestra en la UFIL Porta Bonita. Eh, he tenido más recorrido antes, o sea que igual salen otros... He sido maestra en coles públicos, he estado en los institutos, en los PCPIs de Educadora de Calle y ahora he recalado en Porta Bonita, que es un sitio fascinante y espero contaros cosas que os interesen. Porta Bonita es una de las ocho files que hay en Madrid. Antes se nos llamaba Escuelas de Segunda Oportunidad, ya no nos llamamos así, pero es un nombre que nos define muy bien bonita y las otras ofiles son centros de formación profesional y de inserción sociolaboral y lo que hacemos es formar a chicos de entre 16 y 21 años para el empleo, parte del tiempo que están con nosotros están haciendo una formación técnica, en mi caso yo soy la maestra del perfil de jardinería y parte del tiempo están con los maestros haciendo toda suerte de cosas. Eh, cuando están con nosotros intentamos que adquieran los conocimientos básicos para desarrollar mejor su trabajo que puedan hacer un presupuesto que puedan medir un jardín pero también intentamos crear entre todos un espacio donde acercarnos a la cultura donde disfrutar de la lectura y donde a veces que los chicos se puedan acercar a cosas que en otro momento no han tenido acceso a ellas o las han vivido incluso con rechazo porque este es el punto particular de las ufiles. En un UFIL solamente puedes entrar si no te quieren en ningún otro sitio. Porque si te quieren en otro sitio, entonces ya no vienes. Y esto es una cosa que para nosotros es muy importante, que recalcamos mucho y que a veces nos cuesta alguna pelea, que es que las ufiles son un recurso de segunda oportunidad porque hay personas a las que la vida se les ha cruzado o les han pasado cosas y por las circunstancias que hay, no pueden realmente completar una formación reglada pero las sufiles no son un saco roto donde meter a los que en la ESO dan por saco porque es que somos problemáticos no saben español y además es que es muy difícil bla bla bla la ESO y la escuela es la escuela de todos y entonces yo lo siento pero aquí voy a meter también mi libro a lo largo que os voy contando más cosas porque esta es una cosa que es muy importante para nosotros también que todos los chicos que tienen dificultades no deberían estar con nosotros con nosotros en realidad deberían estar muy pocos los que de verdad lo necesitan eh, ahora mismo tenemos 140 chicos en nuestra Ufil, hay ocho en madrid ya os he comentado y como dice siempre nuestra tutora de inserción sociolaboral tenemos 140 chicos 140 historias de vida y 140 situaciones completamente diferentes que es también parte del encanto de estar en Porta Bonita para los maestros y para los chicos. Eh, nuestros chicos y nuestras chicas, todos, todas, um, han tenido que enfrentar dificultades en la vida, de distinta índole pero todas grandes eso en, en realidad nos une les une a todos y define mucho el proyecto también eh, hace un par de años se hizo un mural con cosas que habían escrito algunos de los alumnos y entonces había una frase de un alumno que a mí me impactó particularmente es un chico que ya se ha ido y este chico escribía porta bonita es nuestra casa la de los que no tenemos una vida buena y me pareció tan poético y y tan trágico al mismo tiempo y de esta tragedia hablaremos más despacio eh, y bueno uno de los motivos por los que tenía sentido que yo viniera aquí es que una de las cosas que nos han pasado en Porta Bonita es que en el último par de años eh, pues nos hemos encontrado con un aumento muy grande de chavales y chavalas migrantes eh, tradicionalmente en Porta Bonita había muchos chavales de barrio chavales que no encajaban en el sistema escolar, que estaban en la calle, a veces que estaban en reforma, y esos chicos siguen viniendo, nos siguen llegando chicos de los juzgados y de la calle, pero muchísimas de las plazas estamos a rebosar, y muchísimas de las plazas hoy son porque es que efectivamente está viniendo mucha gente, y muchísimos de esos chavales además están viniendo solos, y, y entonces se encuentran en una edad en la que, Pueden estudiar, todavía tienen una edad para poder hacer algo, pero ya no es posible que accedan al sistema educativo reglado. Y en ese sentido también hay un problema que no es de Porta Bonita, pero sobre el cual hay que reflexionar, que es que muchos de los chavales que están con nosotros en Porta Bonita, lo que tienen es una vivencia migratoria a veces muy larga y a veces muy dura y y una necesidad de aprender castellano pero hay mucha gente que en su país ha estudiado y que ha estudiado en francés no en castellano pero ha estudiado o en inglés o en árabe y en realidad estos chavales van a ser muy buenos jardineros y yo estoy encantada de que vayan a ser muy buenos jardineros pero podrían haber sido muy buenos maestros o muy buenos alcaldes y no van a poder serlo porque administrativamente es imposible ya que lo sean. Y esto es solo una de las muchas cosas que pasan cuando los chicos llegan aquí. Eh, yo soy la maestra de jardinería, eh, Puerta Bonita es un sitio donde los chicos están solamente dos años, los que no abandonan, porque como sus vidas son tan complicadas, pues a veces de repente, adiós. Pero los que están con nosotros están aproximadamente un año y medio y entonces Porta Bonita cambia cada año. Cada año es una Porta Bonita diferente. Yo hablo desde lo que nosotros tenemos. Yo soy maestra de jardinería y en jardinería este año lo que tenemos es muchos chavales africanos. Yo tengo un grupo de 16 alumnos y de ellos 11 son africanos. Cinco son marroquíes y los otros chicos son de Camerún, de Guinea Ecuatorial y de Guinea Conakry. Y un chico es de Senegal. Ninguna chica están muy enfadados por eso entonces a mí me hubiera gustado mucho que viniera alguno de ellos porque tiene mucho que contar pero el alumno que se había animado a venir tal cual hubiera sido una gran oportunidad está enfermo entonces quería que escucharais dos minutos de un programa de radio que hicimos eh, con la emisora de Madrid, con M21, un cero en conducta, donde los chavales al llegar se presentaron. Entonces me gustaría que escucharais solo dos minutitos porque yo quería rescatar de las cosas que ellos dicen varias cosas que quería comentar con vosotros. en Santo centro para aprender arqueología me gusta aprender también español Primero, en primeros días estoy muy bien como es mi amigo y mis profesores también yo aprendo muchas cosas como las herramientas y también nombre de árboles también somos familia no hay negro, blanco, españoles africano somos familia Mi llamo es Samuel, soy marroquí, tengo 17 años, estoy estudiando jardinería. ¿Por, ¿por qué quiero un buen futuro? Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar bien español. De Cameroon, mi primera diás Porta bonita No tenía ganas De estudiar De aprender No sabía Español No conocía Nadie No, no tienes Ganas de estudiar No tienes ganas de estudiar Y Porta bonita Empresar Estudiar en Francia, Fui en Francia. Después volver aquí ahora. Estás con poco a poco. Muy mucho. Tienes ganas de aprender mucho. Estoy, estoy muy contento de mi profesora Isa y Osil. soy aquí, soy de Camerún estoy aquí para estudiar academia. mi sueño es ser profesor de radio. aunque Porta Bonita es un centro de formación profesional en el mundo hay más de 20 nacionalidad nacionalidades hay un muy buen ambiente y juntos somos una familia bueno, aprovecho para recomendaros a los que seáis profes que vayáis a hacer un programa de 21 porque es súper guay y bueno, yo quería retomar aquí después algunas de las cosas que ellos han dicho ya que no están aquí para decirlas y una eh, la he recordado cuando has hablado tú antes con el tema de comprender por qué la gente se mueve, que efectivamente el tema del buen futuro está siempre en boca de nuestros chicos, porque es verdad que nadie se mueve por capricho, nadie se va al mar por capricho y entonces… Eso conforma mucho cómo están en el mundo y cómo están con nosotros. Eh, otra cosa que, que quería rescatar de lo que han dicho es el tema del arraigo. ¿no? Cuando Bubba dice, aquí no hay negros y blancos, aquí somos familia. Yo creo que en Porta Bonita se genera mucho arraigo, precisamente porque muchas de las personas que llegan a Porta Bonita son personas que se han desarraigado mucho. Que se han desarraigado mucho en el caso de los que son de aquí, por las circunstancias familiares que les han llevado al fracaso escolar o a lo que sea, y en el caso de los que vienen de muy lejos, porque es que llegar hasta aquí muchas veces es muy duro. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante de Porta Bonita es que ese arraigo se construye entre los que somos diferentes. Y eso para los chavales que están con nosotros es un valor también. Porque muchas veces cuando tú llegas lejos intentas hacer el arraigo con los que son como tú. Y en Porta Bonita no son todos como tú, porque a veces el mejor amigo es el camerunés y el gitano de Pan Bendito. Y por una parte, eso es maravilloso en Porta Bonita, y la parte que yo veo trágica es que esa construcción colectiva de identidad, de arraigo, del ser juntos, de quienes somos como sociedad, eh, se dé tan poco. O sea, que en Puerta Bonita estemos tanta gente diferente junta generando discurso y generando identidad y en tantos otros sitios estemos tan separados. Y en ese sentido yo creo que es muy bonito lo que pasa en Puerta Bonita, pero tenemos que seguir peleando... Que tiene que haber espacios como Puerta Bonita muchos sitios, no solamente allí porque estamos a los que nos ha ido mal en los estudios, sino que en las calles y en los patios de los colegios es fundamental que tiene que haber eso, porque eso es lo que construye una sociedad vivible en el futuro. Y otra de las cosas que pasa en Porta Bonita, que yo creo que es otra de nuestras grandes fortalezas y otra de las cosas fascinantes que nos están sucediendo, es que en Porta Bonita todos llegamos con prejuicios, porque todos tenemos muchos prejuicios. Y yo creo que en Porta Bonita sucede una cosa que sería maravilloso que fuera exportable a otros espacios, que es que es posible que los chicos se interpelen entre ellos desde unas realidades muy distintas. Entonces, yo el otro día estaba en clase y salió Buda. Y entonces uno de mis alumnos decía... Uy, los budistas, el budismo es una religión sangrienta y violenta porque matan musulmanes, porque él sabe que hay un sitio del mundo donde los budistas matan musulmanes. Y entonces otro de sus compañeros le decía, no, no, eso es como cuando dicen que los musulmanes somos violentos porque está ISIS. Y se lo explicaba, con muchas dificultades en castellano, porque su idioma común es el castellano, los dos lo están aprendiendo. Pero esto, el potencial que tiene esto como conversación, comparado con el potencial que tiene que yo como persona blanca de clase media europea normativa les explique lo que son las cosas pues esto es maravilloso y de nuevo pues pues la tragedia es por cómo vamos a hacer para conseguir que estas cosas nos pasen a todos juntos en muchos sitios eh... Me encanta mi trabajo, no sé si lo notáis. Eh, otra de las cosas eh, definitorias de Puerta Bonita eh, es que para el maestro es un reto constante, porque la población que tenemos y las necesidades que tiene esa población cambia continuamente. Siempre hay muchas necesidades y siempre a nuestros chicos les pasan muchas cosas. Esta es la única constante. Ahora, ¿qué les pasa? Cada año es distinto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado es que en Porta Bonita antes teníamos muchos chicos de barrio y ahora tenemos muchos chicos que necesitan aprender castellano. Y los maestros que estáis en la sala sabéis que un maestro no es un profesor de idiomas. Es que no tiene nada que ver, es, es, es un universo diferente. Y entonces ahí estamos, que afortunadamente hemos contactado con una persona maravillosa, súper experta del Cervantes, que nos está ayudando a convertirnos... En profesores de idiomas porque nuestros chicos van a clase de español pero además necesitan que nosotros estemos a eso a adaptarnos a lo que les va a ayudar a tener éxito en la vida eh, hablamos mucho yo creo que esa es una es una herramienta fundamental pedagógica yo estoy segura de que en vuestro grupo de refugiados habláis mucho mucho mucho <ríe> y verdad que se consiguen muchas cosas hablando claro y además se aprende a hablar pues el aprender a hablar es una cosa que importa bonita hola en parte porque como a nuestros chicos les pasan muchas cosas tienen mucha necesidad de que les escuchemos y en parte también porque nosotros creemos mucho en que una palabra bien utilizada es un recurso muy poderoso y esto, lo mismo para el que no habla castellano que para el que sí lo habla. Es que es una de las fortalezas que tienes en la vida y cuando la vida no te ha tratado muy bien, más vale que tengas todos los recursos posibles, además, o sea que vamos a aprender este. Entonces, hacemos infinitas tutorías, hacemos infinitas asambleas y es verdad que esto lo habréis comprobado en el Colegio Lourdes, porque es vuestra metodología también, eh, que es una cosa que se entrena. Entonces, hace poco tuvieron problemas en... En el vestuario de los jardineros y los chicos que moderaban la asamblea una de las cosas que decían era aquí somos todos pobres, todos tenemos problemas y todos somos hermanos. Entonces, si necesitas algo pídelo. Y esto se lo repetían unos a otros. Y entonces el verles sentarse, programar, hacer los puntos del orden del día y a través de este mensaje solucionar, eh, pues es maravilloso. Y es maravilloso poder estar acompañando eso. Eh, otra de las cosas que nos pasan en Porta Bonita, con esta nueva situación además que tenemos, es que yo creo que a ningún maestro se nos escapa que la manera en la que hemos aprendido muchos de nosotros es rígida, anticuada y obsoleta, que la clase magistral no tiene sentido y que lo que muestran los libros de texto es tan parcial como lo que tú contabas. ¿no? Entonces... Lo que te pasa cuando tienes muchos chicos africanos en la clase es que tienes muchísima más presión y es muchísimo más fácil que acabes hablando de la guerra mundial, no desde la perspectiva de Alemania, ni siquiera desde Polonia, sino casi exclusivamente desde la perspectiva de Argelia, cuando la Francia de Vichy estaba ocupada y porque hubo luego la guerra de independencia en Argelia y qué pasó. Y esto es una cosa que yo cuando he sido profe en secundaria, tú intentas, Salirte del marco e intentas hablar de otras cosas, intentas tener una visión global, pero cuando el espacio es global, cuando la clase es global, cuando realmente en el grupo que tiene refleja el mundo, es mucho más fácil para ti como maestro abrir la cabeza, porque yo por lo menos la tengo dura. Entonces, cuando los espacios acompañan es mucho más fácil que todos abramos la cabeza. Eh, yo te quiero agradecer, Serlinda, bueno, a ti me ha encantado escucharte también, la verdad es que me ha encantado escucharos a todos, y te quiero agradecer eh, lo que has dicho de migraciones ambientales, porque es verdad que... Yo estoy rodeada del fenómeno migratorio a diario y sin embargo me cuesta mucho encontrar las causas ambientales. Yo creo que después de tu charla y de escuchar las palabras tuyas concretas sobre Senegal voy a ser más capaz de mirar eso, que tiene muchísima importancia. Yo creo que en general eh, el tema ambiental es un tema sobre el que hay poco trabajo hecho. Eh, quizás eh, la FUEM es de los que más habéis hecho trabajo sobre cómo abordar en el aula los temas ambientales y yo os lo agradezco mucho y, y me animo a seguir buscando en esa dirección yo espero haberos contado algo que os interesara porque para mí sí lo es bueno pues en el ratito que nos queda abrimos un coloquio así que quien le apetezca hablar le paso el micro tiene que ser con micro para que quede grabado en lo que estamos haciendo y la idea es lanzar preguntas interpelaciones lo que queráis aportaciones propias Hola, buenos días. Yo me llamo Edone y quería preguntaros un tema muy práctico, que es eh, con qué tipo de fondos sufragáis las acciones que lleváis a cabo. Eh, Lufil supongo que tendrá fondos públicos de la Comunidad de Madrid, pero ¿recibís eh, tipo de donaciones? qué tipo de, o sea, ¿Cómo sustentáis económicamente las actividades que lleváis a cabo? yo no sé con qué concretamente a qué actividades te, te refieres en el caso por ejemplo ecologistas en acción eh, este tipo de charlas o derivados o parecidas es activismo ¿Pero privada, eh? no no nosotros tenemos parte por ejemplo de, de nuestros proyectos que están financiados por irpf pero donaciones privadas por ejemplo de que venga una empresa y no está no. Sí, dice por ahí luis de socios de socios de ecologistas en acción, sí. Sí, pero no entidades privadas. No sé, los demás. Sí, te referías también a otros proyectos en el caso de Porta Bonita. El caso de Porta Bonita es dinero público. Somos una escuela. Eh, en el caso del grupo de refugiadas, sí que se ha incluido esta acción este año en un proyecto de innovación educativa de la, de la FUEM. O sea, la acción que están desarrollando ellas está dentro de un proyecto de aprendizaje de servicio y, bueno, pues por esa vía sí se puede obtener algún tipo de recurso económico que ellas gestionarían en ese caso para, para desarrollar acciones pero las acciones que, que hemos desarrollado hasta ahora no requerían eh, ninguna financiación, al contrario, eran acciones orientadas a generar recursos para las, las entidades que ellas mismas habían elegido previamente. ¿no? Que por cierto quiero aprovechar para decir que en la suma de las tres acciones que ellas han descrito han generado en unos 5.000 euros? unos cinco millones que han ido íntegramente a la APS ya Open Active Arms no lo he pronunciado también como como lo habéis hecho vosotras pero eso por supuesto generador de, de recursos también quiero agradecer que antes no lo he hecho y no es justo a no hacerlo a, porque he nombrado a los profes que estamos dentro del equipo al colegio en su conjunto a los equipos directivos eh, que han apoyado esta iniciativa y como está aquí Inma pues quiero nombrar a Inma porque a veces hay personas que que bueno que a lo mejor no, no se las nombra y hacer un trabajo callado que es muy importante para que estos puestos puedan salir adelante. Digo Inma porque nombrar a la directora a lo mejor queda un poco más. <risa> no es verdad es verdad que bromas aparte si no es en un colegio como este, estas iniciativas por sí solas no, no surgen no tiene que haber un ambiente que, que permita que estas iniciativas salgan salgan adelante me gusta no me gusta hablar con el micrófono pero a ver eh, voy a lanzar una pues, lo que pasa es que nosotros como somos asamblea y todo absolutamente todo tiene que estar en asamblea dicho redicho pero bueno hablábamos las compañeras cuando te escuchábamos no y nos decías lo por la necesidad sobre todo y lo importante que es eh, la capacidad de poder hablar solamente utilizar la palabra eh, en el entorno en el que están tus muchachos, ¿no? y, la, y lo importante que es. si eh, Estamos hablando además de personas, de almas, de, de ojos, de, de jóvenes, de, de ilusiones. Entonces, pues no se nos ocurría que a lo mejor podíamos ofrecer eh, la posibilidad de, de encuentros, de sí, pues como, ¿no? Vale, pues pues eso, ¿no? Tener la oportunidad de que nuestras chicas y, y tus vuestros chicos pues tuvieran un espacio de, de encuentro y pues para hablar, para compartir, para y a partir de ahí pues intentar que naciera. Pues, un, pues algo más, una comunidad más grande, una, un acompañamiento mutuo, no solo de ellas hacia ellos, sino de ellos hacia ellas. Y... Pero como vamos a asamblea, ¿eh? o sea, va a ser que sí, porque ya tenemos aquí máxima representante y ha dicho que sí, pues eso, entonces bueno, pues ya estamos en contacto. Yo quería, al hilo de lo que tú has dicho, yo creo que es verdad que en algunos espacios es más fácil hacer ciertas cosas y yo creo que tenemos que seguir luchando para que estas cosas pasen en todos los espacios. Porque pues tenemos la suerte de trabajar en sitios maravillosos donde pasan cosas maravillosas, pero joder, es que hay muchos niños y todos, todos necesitan una educación transformadora. Entonces, ya sé que compartimos esta idea, pero yo necesito decirlo en voz alta. ¿Estamos entonces? Bueno, pues nada, muchas gracias a todo el mundo que nos hemos juntado aquí. Yo. Me voy súper satisfecho de, del acto, creo que ha quedado una cosa muy chula y además como muy equilibrada con distintas miradas de distintos lados y nada, pues nos vemos en el, la siguiente edición del salir del cole. Gracias.